Bueno, ahí estamos viendo las incidencias de Qatar. Pero vamos a volver al ámbito local para tocar un tema que ya se los había anunciado al inicio del programa. El metanol presente en algunas bebidas alcohólicas que obviamente no son para el consumo, no son aptas. Había una incautación muy grande de estas bebidas que estaban llegando también y tenían como, como finalidad llegar a Lima y diseminarse en bodegas, en tiendas y demás. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí a Carlos Niño, médico internista. ...para hablar sobre los peligros de este tipo de bebidas adulteradas, espurias o mejor conocidas como bambas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a PDB. Buenas noches. La, la, la peligrosidad del, del, del metanol, ¿Qué, ¿qué cosa es eso? Eh, el metanol es un tipo de alcohol que puede, es muy tóxico, yeah. como el consumo humano. Es, eh, se utiliza como combustible a nivel industrial. Wow. Eh, lo que pasa es cuando eh, llega a hacerse el consumo humano, es un veneno literal, porque sí. se, al metabolizarse crea una afectación sistémica a nivel eh, del nervio óptico, a nivel eh, renal, a nivel del hígado, a nivel sí. cerebral. ¿Con, ¿Con qué finalidad, o sea, yo entiendo lo inescrupuloso que puede ser la gente, lo, lo, los impresentables que hacen este tipo de cosas, pero ¿con qué finalidad se le agrega metanol a una bebida alcohólica? lo que pasa es que es di muy difícil saber, ¿no? ¿Ya? Quizá, quizá, el barato no, todo producto, okay. no lo sé, pero igual, eh, o sea, es una pésima elección para agregarle o para ponerle un agregado a una bebida de consumo humano, ¿no? No claro. Es ya. prácticamente eh, es un delito, es sí, un delito. Claro. Inclusive tengo entendido que le dije a ya había eh, mandado su, sus avisos para eh, difundir ¿no? el consumo y tener cuidado sobre el consumo eh, ahora de ahora eh, digamos o sea esto, esto constituye un delito contra la salud pública ah, para, para, para clarísimo para, ¿no? Así es. ahora estamos viendo la, las imágenes de lo que es esta incautación tremenda ¿no? mira entonces eso no es una bodega es un almacén es. lleno de estas bebidas que luego la van a tomar entonces eh, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para, para reconocerlas de repente, para no caer en esto? No sé, el precio, el etiquetado, ¿cómo se reconoce? Eh, primero que cuando una, una bebida es adulterada, el etiquetado no es el mismo, ¿no? Eso creo que es muy, muy claro. Eh, sobre todo cuando se compran ese tipo de bebidas en eh, tiendas o eh, bazares de procedencia. procedencia, sí. Aparte que son muy baratos, ¿no? Cinco soles por medio. Eh, ¿Sin, sin consola estamos hablando de... De la, de la botellita, claro, de la botellita que viene. Ahora, ¿por qué, ¿por qué nos hace daño y qué pasa cuando lo ingerimos? En horas, eh, primero al, al ingerirlo, eh, en horas nos vamos a tener síntomas específicos. Mm. De las primeras 12 horas estoy hablando. Que va a ser... Eh, como si fuese una, un, un consumo de etanol normal, como una bebida social normal. Eh, al principio, eh, bueno, va a tener alteraciones este, del comportamiento, va a estar un poco más... Este, eh, sí. Alegre quizá, ¿no? pero con el, con el tiempo eh, después de haber ingerido esta, este tóxico eh, vas a comenzar a presentar eh, trastorno del sensorio. ¿Qué es eso? Significa de que el estado de vigilia que tenemos nosotros va a ir eh, en decreciendo, va a, va a deprimirse. Uh -huh. Tan es así ¿no? que eh, el centro respiratorio a nivel cerebral también eh, se va a afectar y vamos a tener problemas de respiración, problemas de saturación. O sea, al inicio me dices que el efecto es el mismo es de cualquier es bebida alcohólica. Entonces, es. por eso la gente que consume esto no se da cuenta. Pero una vez que ya, están, ya estás en este delirium, uh -huh, uh -huh. entran estas consecuencias. El delirium, es, una, es un depresivo. Ok. Porque, eh, pero mm, respondiéndole a lo que preguntabas más temprano, eh, ¿qué pasa cuando se mezcla con este tipo de bebidas? Lo que pasa es que cuando tú mezclas metanol con etanol, el metanol tiene, eh, hay una competencia a nivel sanguíneo. El metanol eh, es menos, tiene menos competencia en el sistema eh, que el etanol. El etanol le gana en competición. ¿Qué quiero decir? Que se metaboliza mucho más rápido el etanol que el metanol. Ok. Entonces, eh, eso enlentece el proceso metabólico del metanol. Eh, pero no significa de que eso te va a ayudar a, a eliminarlo. Sí. No, pero, ¿cuál, ¿Cuáles son las consecuencias? O sea, yo, yo entiendo, ir un poco de, desvaneciéndose o, o perdiendo las facultades. Así es. ¿A largo aliento también hay, a hay consecuencias? A largo aliento, por supuesto que sí. Primero que puedes convulsionar empezando por ahí. Otro, puedes perder lo que es más común y, y lo que en última, últimamente he estado presentándose en, lo, en los pacientes, eh, la pérdida de la agudeza visual, la pérdida de la visión en su totalidad, eh, hay una alteración renal aguda, ¿no? pérdida de la funcionabilidad, porque cuando tú consumes etanol, en una vida alcohólica normal, primero vas a ir muchas veces al baño. Uh -huh. Lo que hace el metanol no, es un daño tan agudo que te genera una insuficiencia eh, que vas a perder la función renal, o sea, no va, no va a servirte, o sea, no vas a una... llegar a la anuria, que es decir, no vas a orinar nada. Claro, o sea, afecta varios órganos a mismo tiempo. Muchos, sí, claro. Ok, yes. ahora... Eh... El etiquetado, el precio, es uno de los indicativos que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Cuál sería la recomendación a la gente que nos está viendo? La recomendación sería, eh, primero, tratar, si es que vamos a consumir una bebida alcohólica, tratar de que sea en un lugar eh, que te dé las garantías, ¿no? que te dé las garantías, eh, quizás será un poco más caro, no lo sé, pero eh, al menos sentirse seguro de lo que uno está comprando es algo que, que tiene eh, seguridad, que te da la seguridad que no te va a hacer daño, ¿no? Uh -huh. Pasando por ahí. Sí, eh, repasamos igual lo que ha ocurrido más temprano con, con toda esta incautación. Estas son las botellas, ¿no? Caracter esos colores también, o sea, bueno, señor, señora, en su casa. A ver, a, a consumir estos líquidos, un líquido verde, ahí, ahí he visto que eso es para... ¿Para qué, no? Y... El, problema, disculpame que te interrumpa, sí, claro. el problema es sobre todo pienso eh, tú que es un problema de salud pública. Más que nada este tipo de bebidas lo consumen las personas que tienen el, la patología del alcoholismo. Mm. Una persona que tiene el alcoholismo eh, van a estar conscientes de lo que están comprando. Ellos saben de que probablemente ese esa bebida tan barata eh, va, va a estar adulterada. Ellos eh. probablemente lo sepan, pero aún así, más es eh, la enfermedad que tiene, la compulsión de querer beber el, el, el alcohol, que no les importa nada. Pero, pero, pero igual también pasa con la, la gente joven, ¿no? Que de repente no cuentan con tanto dinero, hacen la chanchita por ahí, ah, ah, lo que nos alcance. Y uno se deja llevar porque, bueno, una botella de litro, seis soles, y algún otro bueno. producto pues está de 15 soles, 20 de gris, para arriba. Etcétera, ¿no? etcétera, que uno compre, ¿no? ¿No? Entonces, allí también el llamado entonces para la, la gente joven, o en todo caso los padres familias familia que estén atentos, porque ahí están los productos, ¿no? ¿Con qué lo, lo, lo combinan y logran hacer este, este tema, ¿no? Ahí está, Mira, el costo de la comida del perro, todo eso, qué horrible. Bueno, eh, entonces ahí están las la recomendaciones, ¿qué hacer para, para finalizar? Eh, e igual me, me ayudan me, los chicos porque he perdido el retorno, así que no sé a qué vamos, pero eh, me comentas, eh, ¿qué es lo que uno tiene que hacer si es que siente una infección? Después de haber consumido alguna de estos productos... En de infección, lo que tú tienes que hacer, eh, si es que estás sospechando de que has consumido eh, mentanol, eh, lo primero eh, lo, y lo más característico es la pérdida de la audiencia visual y la pérdida del sencillo. Tú vas a ver en, en la persona que está afectada que no te responde. Ok. Que de repente lo ves agitada, sudoración fría, y a pesar de que tú le, le pellizcas, de repente le haces doler... Eh, idealmente, una persona que no tiene una alteración a ese nivel del sensorio a nivel del sistema nervioso central, va a responder. Sí. Pero si a pesar que tú lea le ese es un estímulo doloroso y no te responde, más todo lo que te estoy eh, comentando, ya hay que llevarlo de frente a emergencia. Inmediatamente, ¿no? Puede Inmediato. morir en horas, dependiendo de, de ah. la cantidad de consumo, porque bastan solamente en adulto, en niños, basta 30 mil, mil, mililitros o centímetros cúbicos sí. de consumo para que sea tóxico. En el, en el adulto, eh, basta 60 mililitros y más de 300, hablemos de una toxicidad muy alta que colinda con la muerte. Pero, pero ¿qué clase de organismo tiene la gente que consume esto? Porque yo escuchaba las declaraciones de policía donde decía que, eh, según testigos, hay gente que sistemáticamente consume esto. O sea, eso es su, su, su vacilón, como se dice. Entonces, si tú me estás diciendo que, que por ingerir cierta cantidad ya uno tendría que ir a emergencia, uh -huh. ¿los que toman esto es todos que los probablemente días... Probablemente, eh, o sea, es una ruleta rusa. Ya. O sea, tú no sabes cuál va a ser adulterado, ¿no? Porque me imagino que todos esos lotes eh, lo venden en diferentes lugares, ¿no? Perfecto. Y, y tú no sabes cuál te va a tocar. Eso. Entonces... Eso. Es, es difícil. ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber, por haber venido, por habernos ilustrado con, con este tema que, que tiene que estar obviamente siempre expuesto para la gente que de repente consume esto y también obviamente para los padres de familia para que chequeen ahí a los, menor, a los menorcitos qué es lo que están comprando. Bueno, vamos a, vamos a irnos ahora hasta México. ¿eh? Inescrupulosos, impresentables sujetos saquearon un camión lleno de cerveza, tiborrado de, de cerveza espumosa, y había sufrido un accidente de tránsito lejos de socorrer